que se están eh, investigando, se están estudiando para eh, producirse en México ya vacunas eh, elaboradas eh, por eh, científicos mexicanos, por empresas mexicanas, la vacuna patria. Pero hasta el martes se da a conocer el proceso sobre esta vacuna.